Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, y hoy tenemos lo que es este querido Concept B Bien, eh, este va a ser la recompensa anual de las ranqueadas, de las clasificatorias, de las rankings, o como quieran decirle, ¿ok? Vamos a estar haciendo un pequeño análisis, así un, un pantallazo para que ustedes sepan de, de qué va este tanque en particular bueno, yo lo equipé así con, con lo que tiene que ver con eh, ventilación, eh, barra y estabilizador. Es lo más habitual, por lo menos. Le puse comidita, como la mayoría lleva cuando tiene este tipo de tanques. Y si no, no quieres ponerle comida, no se la pongas, no hay ningún tipo de problema. Y yo le metí 23 municiones perforantes APCR. Eh, 12 Hits y eh, 5 explosivas por lo de. por las dudas, ¿no? Por pues si tenés algún torretero. O alguno con poca vida y le tiras una explosiva y adiós. ¿Qué podemos decir del tanque en sí? Es un pesado, es de tier 9, es americano, pega 400 de daño por disparo, penetra 258 con munición APCR y tiene una velocidad de 1478, lo cual la velocidad inicial y de salida del proyectil es muy, muy buena. Está dentro de las 5 mejores del juego para mí, ¿no? Es todo lo que voy a decir, es subjetivo y es mi opinión personal. Pero está dentro de las mejores, para mí, ¿no? Es, es muy muy buena, realmente. La Hit no está mal, no está mal porque pensá que tiene unos 1173 de salida. Por lo general la Hit tiene unos 900, eh, 900 y pico, 950, 970, 980, pero no, no llegan a los 1000 y monedas. Como mucho 1000, ponele, pero mil, casi 1200 está muy muy bien. Y bueno, la explosiva es, eh, penetra 53 y es lo que, lo que hay, ¿no? Por supuesto. Eh, tenemos una recarga de 8.85 con comida, se la voy a sacar por las dudas por el que dirán. No quiero hacer tan larga esta parte porque también tengo un gameplay que mostrarles y eh, quiero que, que lo vean, ¿no? Eh, tiene una recarga de 9.24, ¿no? Así llevándolo peladito. Y tiene una depresión de menos 10 grados, ¿ok? O sea, vas a poder asomar torretas sin ningún tipo de problema. Y, y realmente va, va a estar bueno, eso va a poder funcionar. Después tenés 20 grados de elevación, que está muy, muy bien, la verdad. Está bastante, bastante bien. No es lo mejor del juego, pero está bastante, bastante bien. Eh, dispersión 0.35. La verdad es que yo, en lo poco que lo jugué, mmm, lo anoté bastante preciso, ¿no? Eh, y nada, eso. Creo que, que está bien esa dispersión. Incluso podría ser hasta un poquito menor, te podría llegar a decir, real, real, yo lo sentí como si fuera un 0.33 más o menos, 0.35 con RG. pero si no, algún tirito ahí que, que trolea, pero si no, es un tanque relativamente preciso. El DPM 2597, está bien, es un pesado, tampoco le podemos pedir muchísimo más. Eh, puntos de vida, 1800 que tenemos que cuidarlos como si fuera oro, ¿no? Eh, Así que eso está, está correcto, 1.800, he 130 blindaje de chasis frontal, bien, 130, pero nos van a penetrar igualmente con AP, como van a ver en la, en la replay, que básicamente lo que hice fue lanzarme al Yolo, a ver qué pasa si me lanzo, bueno, me las clavaron todas, básicamente, así que ojo con ese chasis porque te van a entrar todas, no te confíes en eso para nada. 120 de lateral, hermosos 120 de lateral Pero ojo que te pueden entrar, entrar aquí en la parte del motor esa eh, Es una, una parte bastante, bastante troll eh, Te van a entrar en la cúpula también, así que ojalde ojalde ojalde eh. eh, 80 de chasis trasero, ok, aquí tiene 80, bastante, bastante poquito Ojo con las explosivas 250 de torreta frontal Que eh, tampoco es tanto, tanto, pero fíjense que la mayoría es mantelete 110 de lateral de torreta y 100 de torreta trasero. ¿ok? Ah, mira, tiene una ametralladora ahí. Eh, o algo así, ¿no? Pareciera. Bueno, después tenemos... Potencia del motor, unos 20,27. O sea, tiene una excelente movilidad para hacer un pesado. Es que realmente este termina siendo un híbrido entre un pesado, pesado. Y eh, un mediano. Un mediano tirando a pesadete. Eh, tiene la movilidad realmente de un mediano, no de un pesado, ¿bien? Y tiene el blindaje de un pesado, o sea, es, es totalmente... Un, más híbrido que esto no existe, creo yo, ¿no? Me parece que... O sea, está bien, la movilidad es muy muy buena, te va a permitir moverte tranquilamente por el, por el, por el campo de batalla. Tenés unos 45, velocidad máxima. Eh, que no está nada mal La vas a poder alcanzar seguramente La velocidad de rotación también es excelente 45 Tenemos un camuflaje eh, de 7, de 4 Muchos no nos importa el camuflaje No es interesante, no es relevante en este tipo de, de, de vehículos Y el rango de visión es de 410 Pero si le pones la comidita eh, Incluso va a ser un poquito más Fíjense que está en Unos 428 y el alcance de señal de radio Es más que excelente 800 metros es muy muy bueno Con la comida, fíjense, recarga en unos 8.8 le voy a mostrar las dos versiones por las dudas. Eh, gracias, Edito, pero justo ahora estoy grabando. Eh, nada, lo que les decía. Le pongo la directiva también de la ventilación. Y está recargando en unos 8.7. Te da un apuntamiento de 2.03. Una dispersión de 0.34. Un DPM de 2.741. Eh, bueno, básicamente eso. La, el rango de visión es de 432. Y el alcance de señal de 810 metros. Dicho lo dicho, chicos... Eh, es lo que hay Creo que en líneas generales Me parece una recompensa eh, Está bien eh, Está bien No creo que el tanque sea lo mejor del mundo Tampoco creo que sea lo peor del mundo Creo que el tanque está bien Y creo que también llevado en buenas manos podéis hacer partidas Bastante, bastante buenas Esa es mi opinión personal Tampoco, repito, no quiero ser Un fundamentalista del tanque Y mucho menos, tampoco quiero que eh, pienses de que, nada Porque me vas a decir charlando cuántas jugaste bueno, O sea, lo tengo hace muy poquito, jugué nada Entonces tampoco puedo ser tan rotundo En lo que digo, ¿bien? Es una opinión subjetiva Yo pienso eso, me parece que el tanque está bien Pero bueno, vamos a meternos directamente En el campo de batalla, amigos Así lo ven eh, directamente en acción Vamos para allá Bueno amigos Aquí estamos entonces ya directamente En el campo de batalla Estamos aquí con el concept 1B soy anonimizated es una partida, me tocó una partida bastante, bastante sencilla, pero bueno, es tier 7, tier 8 y 4 tier 9 Esperen que le voy a bajar un poquito el volumen porque me está básicamente dejando sordo Bueno, ahí va Ahí estamos básicamente con el, con el concept 1B Vamos hacia esta zona. Decido que, que es la mejor parte, por lo menos más que nada, para ir viendo a ver qué onda. O sea, en el sentido de. Vamos a pispiar a ver qué pasa, bro. Ahí le calculé. Medio malardo. No recomiendo venir con un. con un. eh. Chrysler K ahí arriba. No no recomiendo eso. Bueno, ahí le meto el tirito al 50-120. Pero no creo que sea una buena posición para el Chrysler. Fíjense que, que... O sea, tenés que mostrar todo el chasis, bro. Estás medio complicadete. Bueno, sí, ya sin hacer nada. Por suerte tenemos 464 de daño. 276 eh, de daño asistido. El T92 que ya murió. No recomiendo este... Estoy recomendando muchas cosas, pero tampoco recomiendo que hagan eso, de, en el sentido de tipo morir rápido con el ligero. Traten de guardarse porque van a poder espotear más. No se manden tanto al principio de la partida. Perdón, ahí tuve que meter un pequeño cortecillo. Eh, tenía que arreglar unos ajustes. Bueno, ahí tengo al 50-120. Eh, se asoma de vuelta, vuelve, vuelve a comer eh, otro tirito. Fíjense que todavía no de este lado la partida no empezó tanto, ¿no? Como, como uno quisiera, pero entonces, viendo que vienen todos por el otro lado, yo siento que tengo que pushear. ¿ven? Tengo que ayudar acá, los veo muy dubitativos al 65T, al mutante. Una cosa más que quiero destacar es, veo que el T30 está de aquel lado, está allá abajo. Y el Super Helka también, con lo cual no hay casas de aquel lado de este lado, ¿no? Como mucho puede haber que haya un medio por ahí, entonces primer tiro, me confío, esa precisión eh, me troleó. Entonces directamente quiero probar la hit, a ver, vamos a probar la hit con un tanque relativamente duro como el mutante No es, Fíjense que me parece en naranja, o sea que recuerden que la hit penetraba 310, bien, o sea que incluso con hit vas a tener que apuntar en ocasiones, bien el mutante está bien ubicado. Está en una, una pequeña lomada, por decirlo así. Ahí obviamente ya empezamos a eh, mandárnosle. Bueno, ahí está. Nos rompe el cañón. Fíjense que yo estoy... Solamente él me puede ver eh, la torreta en esta posición. Porque tengo la lomita esa. Esa que estoy pasando justamente ahora. Otra vez en la mejillita del mutante. Nos sacamos de, de encima al señor mutante. Claro que sí. Y tenemos ahí... Eh, al Wansu 120, ok Yo por las dudas pispeo para allá, por las dudas si no hay algún mediano eh, Un poquito que uso también de, de escudete digo, Perdón, de escudete un poquito al mutante Le metemos tirito Veo el 50-120 de allá Rebotamos ese tiro angulo ahí Piense que no nos va a poder entrar Sin embargo, no se le tiró a alguien atrás Bueno, ahí se asoma Ya directamente descargó dos tiros Le pueden quedar un par más Justo salió un segundo de la partida Estaba haciendo algo y, eh, nada, básicamente ahora nos vamos a ir a buscarlo Al 50-120 porque tiene que estar recargando, ¿bien? Eh, así que nada, hay que ir a buscarlo Sea como sea Y acá vamos 2.614 de daño 1.040 de eh, bloqueo Y 276 de asistido Unos 3.000 de combinado, más o menos Ahora, la cuestión es la siguiente Yo quiero probar el tanque, ¿bien? Para eso lo tengo, si no... ¿Para qué? Para mostrárselos a ustedes ¿Qué hago? Digo... Me, o sea... El juego me, me estaba pidiendo que yo me quede en esta posición. Me convenía quedarme en esta posición, ¿bien? O sea, un poquito más atrás. Un poquito más tratando de asomar torreta. Porque tengo menos 10. Pero, ¿qué digo? Bueno, quiero probarlo, ¿bien? Vamos a probar el tanque. Primer tiro, munición. Fíjate, estoy de costado. Segundo tiro. Me lo clava también. Acá abajo. Ya van dos, ahí. Trato de... Me clavo a los tres con AP. Con AP. Me le pego. Tiró sin apuntarme. No sé dónde. En el... No sé. Ahí. Ahí ponele. Bueno, entró. No sé. Sea como sea, entró. Así que no se confíen de este tanque. Te van. Es un 50-120. Con AP. No es que tiró. No es un tier 10 tirándote hit. O una buena PCR. Ojo. Ojo, chicos. 3078. Ahora lo no que nos queda. Bueno, listo. Ya gasté. Todo lo que me quedaba por gastar No tengo más HP, no, ¿qué hago? ¿Voy a morir? No ¿Por qué voy a morir? Si todavía tengo HP Recuerden chicos, consejos tontos que les doy Pero le tiro tips así, tontitos al pasar Uno de HP, uno de vida o, o 3000 de vida Tu cañón va a pegar exactamente igual Pega lo mismo Minimapa Presente siempre, fijarse el minimapa véanlo. Atrás tenemos al T-77 que está tirando. Si yo tal vez seguía por esos lados y él me tiraba... Bien, está ocupado. Salimos haciendo una especie de side -craping. Apuntamos bien. Dejamos que cierre retícula. 448. Estamos casi 1000 de daño más con 71 de vida, ¿ok? Seguimos. Todavía tenemos HP. Vamos para adelante, entonces. Es una partida bastante peleada. Fíjense que queda en 705. Queda el T-30. Tanque bastante difícil. Es el mutante... Por nuestro lado tenemos el Jack Tiger, bueno, un tanque que pega bien, pero no tiene movilidad, T-54, que está, está bastante bien. Eh, estoy jugando acá en ese, ¿eh? les aviso por las dudas. Bueno, acá trato de hacer una especie de. salir haciendo una especie de invertido por las dudas. Pensé que el Super Hellcat iba a pasarse por las dudas y dije. No. Bueno. Veo que el 705 está mirando para atrás, con lo cual ese tiro tendría que haberle pegado. Me en el Larnet Jesus. Eh, no hagan eso, no se apuren Si sabes que está ahí Eso, eso fue más de, de, de, de, de apurarme En esa zona Podría haberle hecho munición también Aunque sea dañar la munición Están rodeados El 705A no está en una buena posición Tenemos suerte de que el mutante también Nos pega en una posición eh, En la oruga básicamente, ok Entonces, ¿qué hago? Trato de asomar torreta solamente Bien Entonces, que me pueda ver Solo la torreta ¿Por qué? Porque tengo esa piedrita que me cubre Bueno, listo, ya está, se fue Lo están castigando ahora El Shastiger creo que se va a ocupar de él, no sé O algo así El señor Ricardo Musa O oh, Mesa Bueno, sube 705 buscándonos Me voy para Triki, me voy para atrás Lo siguen castigando Ahí le metemos golpe crítico. Eso sí, fue en la munición Recuerden que si le pegás más o menos por esa zona Arriba de la rueda inicial de la primera Le pegas en la munición Traté de hacer un track con daño, no sé para qué, sinceramente. Igualmente ahora se lo van a llevar. No me acuerdo si lo mato yo o lo mata otro. No sé para qué hice track con daño, no tenía ningún sentido. Y la costumbre. Bueno, nos llevamos ese también. Y listo, chicos. Hemos victoriado la partida, ¿bien? Bueno, fue una victoria, entonces. Eh... Cuestiones para sacar del tanque. La verdad es que no sé dónde me la puso el 50-120 en la torreta, bro. ¿Una torreta? No sé. Hay lugares que no me queda muy claro dónde entró ese tiro. Pero bueno, eh, la cuestión es la siguiente, chicos. Ya saben, no, eh, no confiarse demasiado en el blindaje del tanque. Fíjense lo que pasó recién cuando me lancé contra el 50-120. Me las clavó todas. Todas, todas. Me farmió completito el chabón con AP. ¿okay? No me acuerdo cuando tiene el 50-120. Creo que, creo que tiene como unos 258 más o menos. Por ahí andaba o algo así, no me acuerdo bien. Pero no está, no está mal. Así que, nada Estos son mis consejillos, ahora vamos a pasar A los resultadetes eh, Que siempre me piden los resultados Así que vamos a pasar directamente para allá Bueno chicos Entonces aquí estamos eh, Con la, Con los resultados de la batalla, ok A ver eh, eh, Me equivoqué Me equivoqué Bueno, ahí va, ahí va. ahora sí, ahora sí. Eh, bueno, soy, soy un ser humano también. A veces me, me, me equivoco, chicos. Eh, bueno, nada, a ver. Eh, Se ve bien correctamente, sí. Igual esa es otra partida que también la voy a estar subiendo. Así que está buena. hizo como tres mil y pico de daño, me parece. Con, a su 122.44. Está muy buena. Tanque eh, que recomiendo. Tanque premium que recomiendo. Pero bueno, volvemos aquí al Concept 1B, brother. Eh, nada, nos dieron gran calibre. Pff, hicimos... Eh, 5341 de daño, 1040 de bloqueo, 276 de asistido. Eh, no sé por qué no me dieron el asistido del, del traqueo cuando, cuando lo traquea al 705. Cuando alguien lo mató. Pero bueno, 4 kills, no está nada mal. Eh, 6 daños eh, críticos hicimos. Hemos ganado. Recompensa por, bueno, 76.000. En realidad hubiésemos perdido créditos. 448. 4, 4 8, 8, Sí, hubiésemos perdido como 20.000 créditos, más o menos. Eh, y aquí tenemos los resultadetes, ahora sí. Eh, sí, no. Concept 1B, sí, no, no. Pensé que era el de la suba de vuelta. Eh, concept 1B, 5341. Terminamos en el top de top damage. Top damage. Un poquito podríamos decir, podríamos decir un poquito, poquito que la carreamos Una vez girando, carrea una. Hay malardo jugando, pero bueno, es lo que hay, chicos. Es lo que hay, es lo que hay. Eh, Santi también de Tanar, eh, con el mutante, 2739. Eh, Nicola Pl, también ahí con un 2468 de daño. Valkyria también de R710, 1800 de daño. Ricardo Milito de en 1700. O sea, no hicieron el D75. E Chrysler K, U Invader 41, 1047. Yo recomiendo realmente con un Chrysler no, buy, no ir a la zona eh, donde estábamos recién, a, donde arrancamos básicamente, que tenemos la lomada, ¿bien? Eh, ¿Qué sería? La línea, línea 9 sería más o menos un 8-9 aprox, más o menos por ahí. Eh, no recomiendo ¿por qué? porque tenés un chasis con una torreta trasera, bien. Entonces vos tenés que asomar todo el chasis. En todo caso, si de última decidís ir a esa zona, usalo al revés, bro. Con la parte trasera, o sea, subí con el culete del tanque y dejá la parte delantera, todo el resto atrás. No sé si me explico. ¿Entendés? Vos tenés el tanque así. Tu torreta es este, esta es la parte delantera Acá es tu parte delantera De última, hacia al revés Subí con la cola, ¿bien? Y dejá toda tu parte delantera abajo Vas a tener mayor depresión de cañón Pero bueno, es una tontería, es un consejo de tiro ahí Al pasar el 50-120 Azrael de EPP, eh, 2.981, y el señor Alex de Copra, 705, también 3.300, muy, muy buen daño, la verdad que hicieron el tóxico de LAS también, 2.692. Bueno, fue una partida bastante, bastante reñida, fíjense que hasta el final no se terminó decidiendo, pero bueno, creo que hemos hecho una, una partida aceptable. En conclusión del tanque, no puedo decir eh, si es bueno, o en, en líneas generales. ¿Por qué? Porque no tengo una experiencia suficiente. Solamente esto es un pantallazo, es un gameplay, para que ustedes lo vean. Y que me digas, ah, mira, pero acá en, esta, en este lugar entonces no tenía tanta depresión, o acá sí. Uh, mirá, eh, le entran todas. Eso, más que nada, para que ustedes lo vean y saquen sus propias conclusiones, chicos. Así que, bueno, sin más... Eh, Nada, voy a pedirles que si les gustó el video. Estoy subiendo gameplays porque me, me dijeron que sí, que les gustaban los gameplays, las replays, porque algunos quieren aprender algunas casillas, algunos truquillos en algunos mapas, así que también estoy subiendo esto. Después, eh, abajo estoy dejando la página donde doy los cursos eh, personalizados con cada uno que quiera aprender. Hoy estuve en contacto con la señorita Andrea y con otra persona más, con un con Fran. Con, eh, eh, también el otro día estuve con ayer Con celaya Bueno, Sergio también que tenemos que estar en estos días Así que nada, muchísimas, muchísimas Gracias a toda la gente Que está, por lo menos Están consultando por los cursos Y los que también están tomando, obviamente también les agradezco Un montonazo porque eh, nada Es tiempo que yo le dedico al juego y, y que les dedico a cada uno de ellos De manera personalizada para que ellos puedan eh, Mejorar, o para que ustedes puedan mejorar O para que vos puedas mejorar Nada ah, chicos, cuídense, que tengan un hermoso fin de semana Recuerden que, si hoy puedo, no sé si voy a poder, la verdad porque mi internet me está dando muy muy mal eh, Nos tocan el tema de los drops, tenemos drops en mi canal de Twitch Así que si puedo, si internet me lo permite, voy a estar streameando seguramente a la noche eh, En Twitch, y recuerden que mañana voy a tener el código de la búsqueda de El Tesoro ¿okay? Búsqueda del Tesoro mañana aquí en ShowTube cuídense, los quiero mucho, te banco mucho, gracias por estar del otro lado, deja tu like, suscríbete si no estás suscripto y nos vemos en la próxima, chau chau.